Entonces hay unas acusaciones que se me hacen sobre mi gestión. Hay eh, ciertos intereses en los cuales han afectado a algunas personas y por eso ha venido esta de ataques hacia nosotros, donde se habla de degradación, de acusaciones como degradación a un rango inferior que ostenta un oficial. Esto es típico y es de facultad de la Comisión Disciplinaria del Intendente y lo estipula el reglamento interno del cuerpo de bomberos. Y un oficial que es coronel puede ser degradado a mayor. No puede, para ser ascendido, tiene que ser por algo bueno. Eso es como que incoherente. Usted sabe lo que es eh, rebajarle, bajarle, o sea, degradar a tres oficiales del cuerpo de bomberos fueron degradados de rango. Fueron degradados de rango y ahí están los oficios. Están ahí los oficios, están todas las pruebas ahí, ustedes las pueden buscar, que ellos se las pueden entregar los tres oficiales que fueron degradados. ¿Por qué? Porque no estuvieron de acuerdo con las situaciones que estaban pasando ahí adentro, en los talleres, con, un, con situaciones en el combustible también, que hay, un, hay una situación que viene, la casa de Pandora se va a destapar, porque hay un, un manejo con el tema de los combustibles, eso se va a averiguar ahora, cuando se haga la auditoría. ¿Verdad? Usted se va a dar cuenta de todo la, el desastre total que ese señor hizo ahí en casi dos años o dos años que estuvo ahí. Oiga, esto es increíble lo que ese señor hizo, el señor eh, eh, Candelario, ahí. Él el... no sabía esa información, pero puede pasar un tanque de camión y mirar. No. De eso se trata el debido. El alcalde le asignó a los bomberos una partida de combustible para el desenvolvimiento del, del cuerpo de bombero a ustedes que a las damas eh, que están de servicio hoy le, le vayan y le pregunten eh, sin ningún inconveniente eh, si se sienten acosadas, si han tenido algún inconveniente con el intendente o si ha habido algún tipo de maltrato a ellas como mujeres. Están ahí, entonces pueden pasar cuando quieran. Eh, dice de unos reportes, incluso de novedades y actividades inherentes a su cargo. No sé a qué se refieren con por eso, porque no, no expresa nada. Eh, reporte inconcluso de las novedades y actividades inherentes a su cargo. No sé, porque yo no, no le respondo más al alcalde y que se le emite un informe mensual de todas las actividades. Bombero. ¿Qué ha habido ahí en los bomberos? Miren, una violación a la constitución y a los reglamentos internos de los bomberos que cometió ese señor porque estableció una dictadura. Fue ahí en los bomberos, una dictadura a los Mussolini, o a los Stalin, allá en Rusia el señor aquí es una comisión disciplinaria, que es quien eh, investiga al personal y entonces emite, después de una investigación, emite una, una conclusión y ahí se toma la decisión en la plana mayor. Eh, los expedientes están aquí, de las cuatro personas que se han sido desvinculadas, todas las otras personas son personal que han renunciado por una u otra razón, porque han conseguido trabajo en otro lado, porque no han tomado decisión propia, unos al inicio de la gestión porque eran de Esto fue una comisión que investigó, no fue el ITEDA, a título personal no. Aquí habíamos cinco regidores que estábamos en la investigación. Estaba el Diafipo, Luis Ernesto Diafipo, vicepresidente de la comisión de, investiga, de investigadora. Estaba Jacobina Moreno del PLD. Estaba Vinicio Aquino del PRD. Y y estaba quien le habla como presidente de la comisión y Indira, también parte de la comisión, aunque no firmó el informe por razones de que ella era el miembro de la comisión cuando se formó aquella vez y no era presidenta tengo que aclarar eso, ahora ella se abstuvo de firmar porque ella era miembro de la comisión investigadora no puede ser juez y parte a la vez ¿de acuerdo? entonces ella tenía que de que quedarse sin firmar, pero la comisión que investigó, éramos cuatro, que firmamos todo el informe y está ahí. Yo no evito el informe, solamente estos puntos, hay que ver el informe y a qué esa comisión se, se basa, porque una comisión investigadora eh, debería ser la comisión de bomberos, ahí en el Consejo de Redorio hay una comisión de bomberos que está el regidor Tony Acosta, el regidor eh, Michael Matos, la regidora eh, Digna Chávez y el regidor Rubén Naibar. Son la comisión de bomberos oficial que conocemos nosotros y tenemos un grupo de WhatsApp que le pasamos las informaciones, inclusive las novedades, a esa, a esa comisión. No tengo conocimiento de que se creó esa comisión. A nosotros no nos informaron de camino de investigación de hace un año, como dice un regidor. Eh, nosotros sí tenemos un caso de hace ocho meses. De, de, la, de esta situación, entonces esa comisión eh, no nos investigó a nosotros, no vino donde nosotros y ellos hacen un alegato y al minuto están tomando una acción sin hablar con nosotros. Bueno, Más aquí ni siquiera se me ha dicho a mí si, si qué pasó, no, sea, no se me ha investigado, no se me ha preguntado. Ustedes son los primeros que me preguntan de, de esto. Si ustedes pueden ver las nóminas del 2020 y del 2022, eh, pueden ver que nuestro personal a la entrada del señor, del, del señor alcalde acá ganaba entre mil cuatro mil y cinco mil pesos ahora el mínimo que se gana aquí son diez mil pesos eh, cuando usted acusó a Candelario de algunas irregularidades me imagino que hubo una investigación verdad claro que sí un año y un año y dos meses en un proceso de investigación y mire qué coincidencia nosotros fuimos que lo instalamos ahí a él como como director de los bomberos como intendente de los bomberos pero no sabíamos que él iba a caer en esos errores. Ahí, ahí hay situaciones muy difíciles que ustedes lo van a poder comprobar en los próximos días. Se está preparando un informe ahora al alcalde y a, y a Interior y Policía. Y posiblemente también se le va a hacer una auditoría ahora por la Cámara de Cuentas. Y hay posibilidades de, de que él sea sometido a la acción de la justicia también por la alcaldía y por y por eh, interior y policía porque ahí hay, hay un desfalco, una irregularidad de grandísima ahí, mira, mira el caso de la nómina nombró un paquete de personas ahí allegadas, queridas, etcétera óyeme en detrimento de los bomberos le rebajó el sueldo eh, se eso, eso aumentaron los sueldos eh, eh, de manera ya usted sabe, arriba, para arriba, de mucho dinero y dejaron a los pobres bomberos que estaban ganando chelitos de, de 12 mil y eso, lo dejaron igual en su puesto igual y coroneles y mayores capitanes que tenían la, la, la condición y la preparación para ganar buenos sueldos, lo dejó igualito y un gripito de lo de él nada más fue que le, le aumentó los sueldos y a todo esto lo dejó igual. Según las informaciones que hemos recibido, hay varias de esas personas que también eh, tenían que dar un peaje de ese dinero a él también. sí? Sí. No tenemos ¿Qué persona? Nombre de la persona y 25 mil pesos. ¿Quién lo donó? Bien. ¿Qué persona lo, lo donó? me escuché también, vuelvo y repito, por voz de volada ahí que el dinero no apareció y no sé cuál fue el destino final que le dio al dinero, pero sí sé que la señora, me informaron que la señora no le llegó el sí. Solamente escuché el, el bombazo, el rum, de que le cayó a la mano de él, pero que de ahí para adelante no sé cuál fue el destino final que le dio al dinero, ¿me entiendes? Bueno, en este salón, lástima que esa cámara no tiene, no tiene audio y eh, en ese entonces no pudimos eh, sacar, no quise, no, no me pasó por la mente sacar el video y eso borra cada 30 días. El regidor Edith Tejeda en una ocasión solicitándonos eh, algunas cosas, eh, el departamento técnico y yo eh, encabezado por el coronel Monte, que está allá afuera, el, el coronel Jacobo, eh, aquí sentado y era ya... Él me dijo que yo iba a saber de él y que yo era un maldito traidor, y que, él, eh, que yo iba a saber de él. Después me encontró en una bomba, eh, allí abajo, en Sigma, le dije que yo no me podía bajar de mi guagua porque ahí hay cámara y si me ven a mí como jefe de bomberos hablando con un regidor y un empresario, me pod eso podía hablar mal de mí. Eh, y me dijo lo mismo, que yo iba a saber de él, que yo no un él está tomando esa, esa, está dando, dando esas informaciones de que fue por lo que yo no me aprobó un permiso de una estación de, de gasolina. ¿Cuál es la situación? Existen dos negocios que funcionan que funcionaban aquí adentro y nosotros pudimos desmantelar esos negocios y sacarlos dentro del cuerpo. Bombero. Hay intereses, hay intereses porque esa empresa se dedica al manejo, preparación, venta y uso de tintor. Entonces... Aparte de esa empresa hay un negocio de préstamo que tiene una persona de alta investidura aquí dentro y esa persona desde que llegamos le prohibimos que hiciera préstamo porque por su investidura no puede, que es el mismo dueño de esta empresa. ¿Cómo se llama? Pedro Basilio Martínez. Bueno, la información que yo tengo es que todos los bomberos inclusive que están ahí lo dicen y también nos informó el director actual, el nuevo intendente y el subintendente. Leopoldo Martínez nos informaron y el señor Guillermo el Guillermo Mendoza que había una camioneta llena de todos esos equipos de la camioneta del señor Candelario estaba llena hasta arriba de todos esos equipos que fueron donados a los bomberos y fueron sacados por él de los bomberos fueron sacados por él a un lugar desconocido él tiene que devolver todo eso a los bomberos de nuevo porque fueron donados a los bomberos y cuando se le dona a los bomberos algo eso es de la comunidad, es de los bomberos pero es de la comunidad también para cualquier emergencia o situación que se presente ¿de acuerdo? Y sí claro que sí que hay pruebas porque están las cámaras y los videos ahí cuando vieron que él se llevó la camioneta llena de eso y los bomberos que estaban ahí testigos también y se lo voy a decir claro aquí para que lo sepan miren el día de que, él, que tomó posesión el señor el intendente que está ahora nuevo ese día que entregó el señor Candelario se llevó 96 mil pesos de 98 mil pesos que había en la caja, según palabras del nuevo director del cuerpo de bomberos. 96 mil pesos sacó de la caja que está ahí. De la de caja ahí. chica, sí se lo llevó. Entonces, él tiene que devolver ese dinero porque ese dinero no es de él, ese dinero del Estado y de los bomberos. Dos laptops que dijo que la devolvió, no la ha devuelto todavía hasta el día de hoy se llevó la computadora de la Administración General de los Bomberos. ¿Con qué finalidad? No sabemos qué él quiere borrar o qué él quiere hacer con eso ahí. Hay de esa eh, prohibición nuestra y de, de que no se ejecuten ese tipo de negocios aquí dentro, porque se, inclusive se trasladaba personal de una estación a otra para tenerlo cerca, para que el, el 25 cuando cobren le, le pague. Eh, por eso comenzaron los ataques, comenzaron las amenazas, y un sinnúmero de cosas. Ahora ha habido configuración de hace ocho meses. Hemos, hemos tenido amenazas amenazas y la cual hago responsable, hago responsable de mi seguridad y de mi familia alrededor de Interior. Es que lo destituyen por la forma en que él fue destituido y por los hechos que él fue destituido. Eso, eso está, tiene derecho a pataleo Y él puede ir a los tribunales y a cualquier lugar que él entienda. Que él, si él tiene alguna prueba de algo que la presente y ahí están los tribunales para eso en los tribunales donde usted se habla con pruebas en la mano usted no puede hablar de boca usted tiene que ir con pruebas yo fui fiscal en este país todo el mundo sabe qué significa eso y duré cuatro años como fiscal y el que no venía con pruebas en la mano aquí yo le decía no este caso está desestimado sin embargo esto es un proceso que se llevó a cabo con, con contra él, porque él tomó ciertas eh, acciones allá, en el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Oeste, o sea, en este municipio, que primero le hacían daño al municipio, a los, al cuerpo de bomberos como tal, en primer lugar también, en segundo lugar también. Y hasta él mismo le hacía daño. ¿Por qué? Porque usted tiene que demostrar que usted es transparente que usted tiene que hacer lo correcto cuando usted se le da un cargo. Porque yo nunca lo he amenazado. Y tengo aquí en el teléfono mío tres llamadas que me hizo el día 18. Tres días antes de, de él... de él, de él de salir, de salir del puesto. De, o sea, de ser destituido. Tres días antes me, llamaba, me estaba llamando. Me llamó tres veces. Y está ahí en, la, en el celular. Eso. Entonces, si, si, si usted recibió amenaza de mí, ¿por qué usted tiene que estar llamándome a mí? ¿Por qué usted tiene...? Yo, dígame, haga, yo le hago la pregunta a usted ahora. Si yo lo estoy amenazando a usted, usted, usted, usted, ¿por qué usted tiene que llamar a mí tres veces? ¿Por qué usted me llama tres veces a mí? Para hablar conmigo, para que lo ayude, para esto. ¿Por qué le están está pidiendo que lo ayudara? Eh, porque el, el, el abogado, el equipo de abogados que está conmigo aquí, está analizando el video y las declaraciones que él dio y nosotros en su momento vamos a tomar las decisiones que queramos pertinentes con respecto a ese caso a esas declaraciones que dio de acuerdo